Hola, chicos, ¿cómo están? Estamos acá en Puerto Madero, más cerca de la Casa Rosada, con Glace. Hola, chicos. soy. Hoy grabamos con mucho calor en Puerto sí. Madero. Demasiado. Soledad. Eh. Ingenz. Con mucho calor derritidísima. Con mucho diría. calor. Y también estamos acá, que está ahí nos grabando, que ya va a aparecer, esta Dana Gaspar, que es nuestra trinidad. A ver, cambia, a ver, para que aparezca ella. Eni, Dana. ¿Y qué anda. Todo bien, claro, muertos claro. de calor, pero la mejor grabación. Bueno, hoy es el sexto día exactamente y nada, estamos muy felices. Falta poquito para que termine el año y hay muchas grabaciones todavía ahora en diciembre y ya se viene 2023 con... No la amor, amor en, en Buenos Aires! Aires. ¡Eso! <risa>